Bello que crece fuerte. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Por eso necesitas un analgésico más vitaminas B. Prueba doloneurobión que combina diclofenaco que reduce la inflamación y vitaminas B que actúan en las fibras nerviosas. Doloneurobión alivia el dolor dos veces más rápido incluso cuando es dolor mixto. No importa lo que tomes para la gripa. Siempre puedes usar Rub. Su fórmula 3 en 1 alivia la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Para que mandes la gripa a dormir, Vaporrub. Alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. Vic. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú Nutre y Crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezca fuerte y a la vez ligero. Flexible.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 Si más. No dejes que los ácidos estomacales te quemen por dentro Y prueba Pepto Bismol Plus con doble de activo Para cubrirte mejor y sigas disfrutando lo que más te gusta ¿Cómo queda tu ropa después de un día intenso de trabajo? Sí huele a grasa, a carne Te reto a que uses esta playera lavada con el nuevo Downy Regreso en un ratito a ver cómo te fue Acepto el reto Vamos a ver cómo te fue Hoy oh, sigue sí, oliendo bien A ver cómo huele Ah, rico Comprobado, el nuevo Downy sí protege tu ropa de malos olores ¿Sabías que Head and Shoulders es el shampoo número uno del mundo? Su fórmula limpia profundamente tu cabello y lo deja hasta 100% libre de casa y hermoso